Oye el Señor, no te enojes, Roberto Lugo. A su nombre, Señor, gloria. Dale un aplauso a Cristo, sí! gloria, gloria. se lo va a dar, no se lo fuerte. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Pueden sentarse unos minutos, hermanos, estamos bien contentos en esta hermosa noche del Señor por el privilegio que Dios nos permite poder estar aquí con ustedes, Amén. Agradecemos a Dios Todopoderoso porque nos da la fuerza, nos da la fortaleza, el ánimo para poder seguir adelante, alabándose el nombre del Señor. Y agradecemos, amén, y saludamos en esta hermosa noche a nuestro hermano Roger Vélez, nuestro hermano Jesús Miranda, los ministros del Señor, gloria a Señor que nos acompañen en esta preciosa noche. Saludamos también a todos los hermanos, la visita, los amigos, a cada uno de los hermanos que nos acompañen en esta preciosa noche. Les saludamos, amén. Y queremos decirle que este es el día que Dios se paró para bendecir tu vida, mi alma adora. La, ¿Cuánto lo crees? ¿Cuántos vinieron a buscar bendición? Levanta la mano y dice, Señor, yo vine a buscar bendición. Levanta la mano y dice, Señor, yo vine a buscar bendición. Yo vine a buscar bendición, mi hija, la salaya. Yo siento la gloria de Jehová, hermano. Estamos todavía prendidos el fuego, hermano. Allá estuvimos con nuestro hermano mirando, allá ministrándole. Oye, se desató el poder de Dios y yo miraba en Y decía, Dios mío, detén esto ya que me tengo que ir. Levanta la mano y adora a Dios. Pero cuando se mete la gloria Jehová, esto no hay quien lo aguante. El avivamiento viene y no hay quien lo detenga. Levanta la mano y adora a Dios. El diablo no lo va, a detener. Nada lo va a detener. El avivamiento viene y nadie lo detiene. <risa> Alabado sea Dios y hermanos estamos bien contentos gloria al nombre del señor aleluya por el privilegio que Dios nos concede poder estar aquí estas tres noches con ustedes gloria al nombre del señor nos hemos estado gozando de una manera bien pero que bien especial y sabemos que Dios nos va a bendecir que Dios nos va a hablar que Dios nos va a ministrar en esta hermosa noche invitamos a los amigos a los hermanos que nos acompañan gloria el nombre del señor y especialmente a los amigos que se mantenga atento a la palabra del Señor en esta noche y que en esta noche usted también, usted también pueda unirse y ser parte de la familia de Jesucristo levanta la mano y adora a Dios el avión se va, el avión se va para el cielo levanta la mano y adora a Dios nos vamos para el cielo pero todavía hay un asiento esperando por ti levanta la mano y adora a Dios todavía hay un asiento, agarra el boleto en esta noche levanta la mano y adora a Dios que nos vamos, nos vamos para el cielo y estoy esperándolo hoy antes de la medianoche. Dios quiere y me coja predicando aquí a mitad de mensaje. Levanta está mano, a Dios. Y nos vamos para el cielo, amén, estamos esperando hermano el día glorioso, alabado sea el nombre del Señor, donde aparecerá el deseado de todas las naciones y dirá, sube acá, le la mano y adora a estar Dios, sube acá, que te he estado esperando, alabado sea el nombre del Señor, así que invitamos a los amigos, el nombre del Señor, que se queden, amén, un rato más, para que oigan la palabra del Señor que en esta noche Dios tiene palabra para los amigos y para el pueblo en general de una manera bien especial así que hermano, le invitamos a estar de pie vamos a estar de pie y vamos a esta noche a los profetas menores libro del profeta naú Libro del profeta Naú, capítulo 1. Consideremos el verso 3. Los profetas menores. Profeta Naú. Después de Jorá, después de Miqueas. Estos libros como que son un poquito difíciles de encontrar para la gente, ¿verdad? Salvado sea Dios. Profeta Nahum. Capítulo 1. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando todos los tengan, puedo decir amén. El que lo esté buscando, dígame. Sí. <ríe> <ríe> <ríe> Libro del profeta Naú, capítulo 1, verso 3. Vamos a considerar la última parte del versículo 3 en esta noche. Bendito sea el nombre del Señor. Las almas te alaban, Padre. Y se los hermanos. Y dice la palabra del Señor: En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, la iglesia dice: Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes. Son el polvo de sus pies. Jehová marcha en la, to en la tempestad y el torbellino. Y las nubes son el polvo de sus pies. Levanta la mano, pon la Biblia en el asiento, levanta la mano, pon la Biblia en la silla, levanta las dos manos al cielo. Levanta las dos manos al cielo, levanta la mano allí, levanta la mano allí, levanta la mano allí. Oh gloria a Dios, abre tu boca y dar alabanza a Dios en esta noche. Abre tu boca y dar alabanza a Dios en esta noche. Alaba a tu Dios, alábalo, alábalo alábalo que en el cementerio donde es único hay muerto En la iglesia de Cristo hay vivo, hay gente viva. Hay gente viva, hay gente viva. Hay gente viva. Alábalo con libertad. Alábalo con libertad. Alábalo con libertad. Alábalo con libertad. Alábalo con libertad. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y Salaya Soja. Orra, basa, cala, Siento tu presencia Padre, siento tu gloria que se mueve, siento el poder de Dios que se mueve Padre, vamos a ver tu palabra, tu palabra es espíritu y es vida tu palabra es eficaz, es cortante, como espada, filo, penetra hasta lo más profundo del corazón. Llegando hasta, Dios mío, la necesidad más profunda, al lugar más recóndito, al lugar más oculto, al lugar más escondido del corazón. Ahí llega esta palabra como espada que no está, está vacía, que hace todo aquello para lo cual ha sido enviada. Envía tu palabra en esta noche, Dios mío. Rompe las cadenas, Padre mío. Ataba los demonios en esta noche. Atamos toda vuestra maldad Que opera en los aires, atamos los demonios Que se mueven para oprimir la iglesia Los atamos y los echamos fuera En el nombre de Jesús, fuera En el nombre de Jesús, fuera fuera, fuera, fuera Fuera, fuera, Por tu palabra Dios mío Quebrantamos el yugo del diablo En el nombre de Jesús, limpia la mente Limpia la vida, llévate todo lo que no sea tuyo Padre, en esta noche Asalaya, a un Y baja y rabá Salaya, aloja, o oh, Libertad, Dios mío, Espíritu Santo bautiza, sana, salva, liberta, rompe cadera, obra, oh, Dios mío, de una manera especial, de una manera poderosa. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos alaban al Señor? Mira, hermano, quiere, mira, quiere, quiere que le diga algo. Aquí hay gente, hermano, en esta noche. Aquí hay gente suficiente aquí para. ...para romperle la cabeza al diablo esta noche. ¿Cuántos alaban a Dios? Mira, aquí hay gente aquí en esta noche... Aquí hay, aquí hay gente suficiente aquí esta noche para hacer que el infierno tiemble esta noche. Levanta la mano que estamos en guerra contra el Faraón. Levanta la mano que estamos en guerra contra el Faraón. ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡Ahí está la auxilio, ¡Ahí está el Padre! ¡Ahí está la gloria, papá! ¡Horra, sácalá la aloja! ¡Recibe la gloria, papá! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está, ahí está! Ahí está. ¡Suéltate, suéltate! ¡Suéltate, suéltate! ¡Suéltate! ¡Sacuérdate! ¡Horra, la soja, aloja! la gloria, papá! Dar un aplauso aquí de esta noche! Eso es, eso es, eso es, fuerte del Cristo de la gloria, bendito sea Dios, bendito sea Dios, puede tomar su asiento. Alabe a Dios, que eso a mí no me molesta, eso, esa alabanza no es para mí, eso a mí no me molesta. Usted puede alabar a Dios, que a mí no me molesta, levanta la mano alabar a Dios, que la alabanza es para el Señor, no es para mí. Ahora, ahora, ahora, Ahora si te toca, muévete. Ay, ay, ay, si te toca, sacúdete. Si te toca, corre, si te toca, brinca. Ay, asola. Se vacando la aburra vacándola, jala. Yo siento una unción especial esta noche haciendo una noción especial en esta noche vamos a hablar bajo el tema Jehová marcha en la tempestad dale la mano a tu hermano y dile Jehová marcha en la tempestad Jehová marcha en la tempestad Jehová marcha en la tempestad Jehová marcha en la tempestad Jehová marcha en la tempestad Dice la que está detrás Dice la que está al frente a la izquierda El que está a la derecha Dile Jehová marcha en la tempestad Jehová marcha en la tempestad Jehová marcha en la tempestad, Jehová marcha en la tempestad, Jehová marcha en la tempestad, en la tempestad Jehová marcha, en, la, en el problema vaya en el problema Jehová marcha, en la tempestad Jehová marcha, en la tempestad Jehová, alaba la papá, que yo siento fuego esta noche, yo siento unción de arriba, yo siento que los demonios están temblando. Ay, ¡Suéltate! Suéltate, papá. Suéltate. Que el demonio se va. Los problemas se van. La carga se va. ¡Fuera! ¡Samalaya, aquí, maja. Algo. <todos> Algo grande va a pasar aquí esta noche. Siento la unción de Dios. Yo me estoy preparando para pa darle la pena al diablo esta noche, Fauto. En esta noche hablemos bajo el tema. jehová Mancha. En la tempestad, levanta la mano y dilo conmigo. Jehová marcha. En la tempestad. Jehová marcha. Jehová marcha. En la tempestad. La gloria al Señor. Fíjense bien. La vida del cristiano no es fácil. Amigo, tú que me vas a ver por ese video. Lo que me va a escuchar es por la radio. Es lo que hace. Yo quiero decirte que la vida del cristiano no es fácil. ¿Cuántos dicen amén? amén. Levanta la mano aquí, el, el que se la ha hecho fácil. La vida del cristiano no es fácil. ¿Sabe por qué? Bueno, si usted es un cristiano, que lo único que, cuando, lo único que hace cuando llega a la iglesia es sentarse ahí a mirar las paredes, pues, para usted la vida es fácil. Que a a Dios, que viene y te sienta ahí, a pensar en la novela, a pensar en Univisión levanta la mano y adora a Dios, <risa> pero para usted la vida es fácil, si usted es cristiano que viene a la iglesia más que una vez al mes, pero pues para usted la vida es fácil, Usted no ora, usted no ayuna Para usted la vida es fácil Porque el diablo no le hace la guerra A la gente que no hace nada El diablo le hace la guerra Al cristiano que siempre está trabajando Orando, ayunando, adorando Congregando, se levanta la mano y diga amén Vamos a hablar Biblia esta noche. Yo te... oh, Vamos a hablar Biblia esta noche. Hechos es capítulo 28. La Biblia dice que estando Pablo, amén, con aquellos que naufragaron con él, llegaron a la isla de Malta. venga Jesús, ven. Venga, hermanita. Venga, hermanita. Aleluya, aleluya. Óigame. La Biblia dice que llegó Pablo. A la isla de Malta. Y con él. Amén. Aquellos hombres. Que le acompañaban. Vente, Fausto. Oh, gloria al nombre del Señor. Allí está Venga, hermanita. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Y la Biblia dice. Mmm, que llegaron. Venga, que nosotros. No, se nos rompió el barco. Se nos rompió el barco. Pero todavía estamos en pie. Alaba la gloria de Jehová. Oh, quizás perdimos el barco en la tormenta. Pero estamos vivos todavía. Levanta la mano y adora a Dios. Todavía estamos vivos. Oh. Lo que pasó es lo siguiente. Que los nativos de aquella tierra, de aquella pequeña isla, encendieron un fuego. Y hay gente que le tiene miedo al fuego. Ay, ¿por qué Roberto Lugo grita tanto? Me dicen. ¿Y por qué él brinca tanto? Porque cuando se mete el fuego, si no brinco, que viento, levanto la mano y adora. La gloria se va. ¿Cuántos aquí quieren sentir el fuego de Dios esta noche? Mira, hermano, aquí hay gente que necesita sentir el fuego de Dios esta noche, ¿sabes? Que hay gente que el diablo no les deja alabar a Dios. Aquí hay gente que el diablo no los deja orar. Aquí hay gente que el diablo no les deja llorar. Tú necesitas fuego de Dios esta noche. Tú necesitas fuego, fuego, fuego. Dale un aplauso Jesús. La vida dice que encendiera un fuego. Y el fuego comenzó a leer véngase conmigo, véngase los cuatro véngase conmigo y encendieron el fuego y la Biblia dice que como estaba lloviendo hacía frío pero cuando hace frío usted prende el giro, ¿verdad? hacía frío y estaba todo el mundo, oiga bien, todo el mundo agarrando leña para echársela al fuego. Porque lo que pasa con el fuego es, hermano, que mientras más leña tú le eches, más grande se hace el fuego. Levanta la mano y a Dios. Y hay cristianos que lo único que sienten es una cosquillita nada más. Hay cristianos que dicen, a mí solamente como que. Una cosquillita, pero ya más nada. Pues esa cosquillita se quiere convertir en el, en el bautismo del Espíritu Santo, pero tienes que echarle leña a ese fueguito, a ese fueguito, a ese fueguito que está creciendo. Tú tienes que echarle fuera para que el fuego sea grande. Levanta la mano y a Dios vamos a pegarle fuego al diablo hasta las orejas, aguanta la mano y adora a Dios esta noche oiga, ustedes cuatro ustedes cuatro, agarren leña así conmigo agarren leña, agarren leña agarren leña ahí. agájala, agájala aguántala ahí en tu mano, eso es ¿sabe qué? que en esa isla había muchas víboras y cuando se le prende el fuego a la víbora, la víbora empieza a sacudirse ¡ojo! ¡Oh! levanta la madre ver! cuando lo cae cuando a los demonios se le pega fuego, los demonios empiezan a sacudirse, por la mano, lleva la gloria, papá, vaya ay, ay! ¡Oh! cuando se le pega fuego a la víbora, la víbora le huye, le huye, le huye, el diablo le teme el fuego, el diablo le teme la unción, a ver, la unción, iglesia, la Biblia, llega la unción. Ya y dice Pastor, el diablo no me deja quieto, pues mete leña al fuego. Pastor, el diablo no me deja dormir de noche, pues ponle leña al fuego. Que la víbora se va con fuego. Levanta la mano y dígame si puede. De la autoridad de Dios para hablar de la palabra esta noche. Y Pablo agarró la leña también. Y le dio a los que andaban con él. Vamos a echarle leña al fuego. Tú tienes tu leña, tú tienes la tuya, la tuya, la tuya. Vamos a echarle leña. Para que el fuego sea más grande. Porque mientras más grande es el fuego, puede calentar a más personas. ¿Cuántos adoran a Dios? Si el fuego, escucha bien, si el fuego que tú tienes es grande, cuando tú te le sientas al lado a la hermanita, a la hermanita empieza a sentir el calor del fuego. Levanta la mano ahora, ¡Oh, Dios. Empieza a sentir el calor. Oh, y el fuego empieza a calentar. ...a los que están fríos... ...porque hay cristianos que, que están más fríos que una nevera... ...le van para la mañana a Dios... ...parecen hielo... ...pero hace falta fuego... ...para que se derrita el hielo... ¡Ay, ay, ay! ¡Hace falta fuego! ¡Hace falta fuego! ¡Hace falta fuego! ¡Hace falta fuego! ¡Fuego! Y ahora le digo a Moisés claramente... ...el fuego arderá en ese altar... ...continuamente... Libro de Levítico Y no se apagará yo, yo quiero que el fuego crezca esta noche Porque aquí hay muchas personas Y el fuego tiene que alcanzar a todo el mundo aquí hoy A todo el mundo, a todo el mundo A todo el mundo, a todo el mundo, todo el mundo. Todo, el mundo, todo, el mundo. todo el mundo necesita fuego esta noche aquí no lo hará Agarre la leña. Agarre la allí. ¿Sabe qué? Que puede ser que en ese, en, ese, en ese poquito de leña que tú cogiste hay una víbora. Puede ser que en el poquito de leña que tú cogiste hay una víbora. Cuando Pablo agarró la leña de él, en esa leña había una víbora. Estaba allí. Porque la, la, por eso es que la iglesia tiene, tiene, tiene que estar siempre quemando la leña. Porque la víbora se mete entre la leña Y a veces cambia de colores Y parece leña, pero no es leña, es una víbora Ay, ay, ay, jalaba, soca, vaya ah, oiga Pero al diablo no le gusta que se hable de esto el diablo no le gusta a los predicadores que hablan de esto. Porque hoy día se está metiendo mucha, mucha víbora que parece leña en el pueblo de Dios. Pero son víboras que están dañando al pueblo de Dios. Y hay que echarlo fuera, fuera víbora, fuera, fuera. Porque miren, porque brinco hable lengua, eso no me dice a mí que usted es un hijo de Dios. Porque la víbora cuando se le pegó fuego brincó. Levanta la valla y adora a Dios. ¿Sabe lo que me dice a mí que usted es un hijo de Dios? Los frutos que usted me dé. Cristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Dicen amén. Dicen amén. Para el cielo, mire. El que usted ore por los enfermos, los enfermos se sanen. Eso no te garantiza el cielo el que Dios te use con un don de ciencia con don de sabiduría con el don de revelación, de discernimiento de género de lengua, interpretación de lengua eso no te garantiza el cielo los dones no salvan lo que salvan son los frutos Cristo viene a buscar frutos tiene la leña ya tiene la leña pero tengan cuidado que en esa leña puede haber un, una víbora pero la víbora está quieta la víbora no se mueve hasta que no se le pega fuego cuando se le pega fuego es que la víbora empieza a chillar y empieza a moverse pero en esta noche que grite la víbora porque en esta noche la víbora se van porque vamos a echarle leña al fuego vamos a echarle leña al fuego vamos a echarle leña al fuego ¡Vamos a echarle leña al fuego! ¡Levanta la mano y dígame! Venga parece ahí en fila en fila detrás de mí la leña aquí, aquí tiene Pablo. leña, ahí están los que andan con él. Y vamos a echarle leña al fuego. Venga, sígame, sígame. Vamos a echarle leña. Véngase conmigo. Allá está ardiendo el fuego. En el altar está ardiendo el fuego. Hay gente que no le gusta orar en el altar. En el altar es que arde el fuego. Ahí es que arde el fuego, hermano. Ahí es que arde el fuego. Oh, gloria a Dios. Ahí es que arde. Ahí, allí en el altar es que tú tienes que ir a dejar la leña esta noche. En el altar, en el altar para que el fuego la queme porque mientras más quema el fuego el más grande se hace la llama alabado sea Dios venga conmigo venga conmigo venga conmigo venga conmigo oh gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios parece aquí frente al altar allí estaba allí estaban ellos Allí estaba, de frente para acá, de frente para acá. Para acá, para acá, míreme. Míreme aquí, míreme a mí. Allí estaba. Ahora, sepárese un poquito, sepárese, sepárese. Sepárese. Que cuando venga el fuego lo va a coger a todos. Oh, mi alma, adoro tía. Dios. Tienes la leña ahí, levanto la leña para arriba. Levanto la para arriba. Dile, Señor, aquí tengo la leña. Dile, Señor, aunque haya la víbora, aquí la tengo. Y yo te pido que cuando yo eche la leña en el fuego, la víbora que haya aquí. Que esté transformada, que esté aparentando ser leña, pero no es leña. La víbora va a tener que correr. ¿Y sabes qué, hermano? Si la víbora te muerde en el brazo, no te asustes. Si la vez que se te muerde, te muerde en el brazo, no te asustes ni te ponga a llorar. Solamente sacúdela, sacúdela, sacúdela, sacúdela, sacúdela, sacúdela, sacúdela, sacúdela, la víbora en el fuego. Oh, oh. Todo el que tenga leña, póngase de pie. Todo el que tenga leña, póngase de pie. Póngase de pie. Oh, gloria. Oh, gloria. Ah, oh, levanta la leña así para arriba. Levanta para arriba. Todo el que tenga leña. Ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay. ay! ay, ay. Aquí va una explosión. Aquí va una explosión de día y de noche. Agarra la leña ahí, pastor. Agarra la leña, miranda. Agarra la leña. Agárrala ay, ay, ay, ay. Azalaya, ay. aloja. Oh, rabazo acá. Oh, rabazo. Dile, Señor, cuando yo eche la leña, tú me tocas. Cuando yo eche la leña, tú me bautiza, cuando yo eche la leña tú me libertas, cuando yo eche la leña tú me tocas, Vamos, so. cuando tú me, cuando yo eche la leña tú me vas, tú me vas a tocar, tú me vas a tocar, tú me vas a tocar, tú me vas a tocar, ahora, ahora, ahora, para la gloria del Padre, Prepárese, prepárate que vas a tirar la leña, prepárate que vas a tirar la leña, para la gloria del Padre, para la gloria del Hijo y para la gloria del Espíritu Santo, ¡Echa la leña al fuego Tira, la leña, tira tira tira tira tira tira Tira, tira, tira di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, suéltala di, di, di, y rasa suelta la bella y sacuda la víbora, sacuda la víbora, sale la calaya. Ya suelta, te brinca, lanza, Ahí está, ahí está, ahí está, suelta, sacuda la víbora en el fuego. A un aplauso, Jesús. Saca, manda, la baja. O salá, salá. ¿sabes qué? Que cuando tiraste la neña, a muchos se le pegó la víbora en el brazo. Levanta el brazo así, levanta así. Levántalo así. Y dile a la víbora, tú te vas hoy. Tú te vas hoy. Tú te vas hoy. Hoy te vas. Hoy te vas. Hoy te vas. Hoy te vas. Hoy te vas. Sacúdala, sacúdala. Sacúdala, sacúdala. sacúdela la víbora, sacúdala. Ahí está, en nombre de Jesús tú eres libre, eres libre, eres libre, eres libre, diablo suelta, diablo suéltalo suelta, diablo suéltalo, suelta, suéltalo, suéltalo. Fuera, fuera, fuera. fuera, fuera, fuera, diablo fuera, fuera, fuera, diablo fuera, suelta, suelta, suelta, sacude la vida, sacuda la en del fuego, un aplauso, a Cristo y yo puede sentar, chamalaya aquí, mamá, macando, aquí hay presencia de Dios este día. Samara Kondo Baháí, Urrasa Kalaí, Ayasoha, Ayasoha, Ayasoha Dios está ministrando aquí hoy. Siento la unción que puse el yugo esta noche. tú tienes que, Si tú tienes que gritar, pues no te preocupes, grita esta noche. Que Dios me dijo a mí anoche, me dio mi cielo. Esta va a ser noche de liberación. Esta va a ser noche de liberación. Esta va a ser noche de liberación. Yo vine a pisar la vibra. Viene a pisarle la cabeza a la serpiente. Pisarle la cabeza. Pisarle la cabeza a la serpiente. Pisarle, pisa, Pisarle la cabeza a la serpiente. Sámaloja, ser libre. ¡Ay, papá! Sámaloja, Y saca la llave. ¿Por qué yo traigo esto? Porque en medio del caminar, tú te vas a encontrar muchas víboras. En medio de tu andar, tú te vas a encontrar muchas víboras. Y la víbora va a querer morderte para envenenarte, para que tú no sigas caminando. Pero dice la Biblia, que como Pablo era un hombre de Dios, la unción de Dios lo cubría. Pablo sacudió la víbora en el fuego y no sufrió daño alguno. Gíretelo en la cara a la víbora en esta noche y dile, aunque me mordiste, te creías que me ibas a matar, pero te sacudí en el fuego. Anta la mano y adora a Dios! grande tenerte. Vamos al, al Antiguo Testamento esta noche Libro de Éxodo capítulo 3 La Biblia dice Escuche bien Había un pueblo Amén Que amaba a Dios Que había caminado Amén Que la gracia de Dios estaba con él Y en ese tiempo Se levantó un faraón Que no conocía a José Yo vine esta noche yo vine esta noche a hacerle frente a Faraón y en estos días de campaña Dios ha preparado el ambiente para esta noche esta noche que le decimos a Faraón deja que mi pueblo se vaya a mí mm. no me importa cuán grande sea Faraón más grande y más gordo que ella es cualquiera. Levanta la mano y adora a Dios. Así que ya yo estoy acostumbrado. Pero vengo con la unción de Dios. Y le firme a Faraón. Y decirle, hasta aquí llegó el pueblo en cautiverio. Déjalos libres en el nombre de Jesús. Dicen amén. Dicen amén. Bueno, entonces la Biblia dice en el libro de de capítulo 3, que allí llegó Dios. Y mientras Moisés pastoreaba. De su suegro. Ya bien, la oveja de su suegro. Dios bendiga a los que quieren mucho a su suegro. Ahora la gloria de Dios. Y en la pastorea dice que se descendió. Y fuego y una salsa se prendió en fuego. Uf. Se prendió la salsa y comenzó la salsa a en fuego. Y al día, y al día, y al día. Y a Moisés le tuvo tan raro que la salsa al día, pero no se consumía. Y Moisés dijo: Iré y miraré este grande misterio. El por qué la salsa arde y no se consume por eso que usted brinca y brinca y brinca y brinca y brinca, no se cansa de brincar y, y brincarte ayer y hoy sigue brincando, porque la salsa arde, pero no se consume levanta la mano y adora a Dios ahí estaba valiendo en fuego ahí estaba día en fuego oiga bien y Moisés iba caminando, escuche la profundidad de lo que yo voy a hablar ahora Moisés iba caminando y ya Dios le había tirado una línea Estamos en iglesia, mire, Dios le tira la línea al cristiano. El de la cámara, cógeme bien esto aquí. Dios te tira la línea. Dios te tira una línea Y sabe lo que Dios te dice De aquí para allá Haz tú lo que tú quieras De aquí para allá Si no quieres servirme no me sirva. De aquí para allá Si no quieres congregarte, no te congregues. De aquí para allá Si no quieres orar no ores. Oh gloria a Dios Porque Dios busca gente voluntaria Alabado sea Dios Que lo amen, que lo amen Dios dice de aquí para allá vea donde tú quieras De aquí para allá Haz lo que tú desees Pero de aquí para para acá. De aquí para allá, estás en mi territorio. Levanta la mano y alaba a Dios. Yo doy gloria a Dios por la amiga. Por la amiga que anoche aceptó a Cristo como Salvador y esta noche están aquí. Y yo quiero decirle que anoche usted cruzó la línea de Dios. Y ahora cuando tú te quieras apartar de Dios Aleluya, tú vas a darte cuenta Te vas a dar cuenta que mientras estés apartado Dios te va a hablar por muchas personas Dios te va a inquietar por las noches ¿Sabes por qué? Porque a la vez que tú cruzas el territorio de Dios Ya tú no puedes hacer lo que tú quieres Porque después que cruzaste la línea Ahora eres propiedad de Dios Ahora le perteneces a Dios Levanta mano ¿Sabe qué pasa? Que la salsa, la salsa te está llamando en esta noche. La salsa te está haciendo así: ven, ven, ven. Y Moisés miró. Y cuando cruzó la línea, escuchó una voz que le habló y le dijo: quita la sandalia de tus pies. Porque el lugar que pisa, santo es. Y Moisés dijo, oh, escuchó la voz. De en medio de la salsa Que le dijo yo soy el Dios de Abraham Yo soy el Dios de Isaac Yo soy el Dios de Jacob Y bien he oído el clamor de mi pueblo Que está cautivo en Egipto Por lo tanto levántate Y vete al faraón Y dile al faraón Que deje ir a mi pueblo Levanto la mano y adoro a Dios Hay personas que dicen, Dios no me habla. Hay personas que están orando a Dios para tomar decisiones y dicen, Dios no me habla. Yo no oigo la voz de Dios. Yo no escucho la voz de Dios. Yo no sé qué hacer. Y le pregunto a Dios y Dios no me dice, ¿por qué será? ¿Por qué será que Dios no te dice? ¿Por qué será que Dios no te contesta? ¿Tú sabes por qué? Porque estás lejos de la salsa. Y Jehová no le habló a Moisés hasta que no se acercó a la salsa. Entonces adoran a Dios. Entonces hay gente que dice, Señor, háblame, dirígeme. Dirígeme, ¿quién va a ser mi compañero? Dirígeme que tú vas a hacer conmigo. Dirígeme, dime cuál va a ser mi ministerio. Cuál, a dónde tú me vas a llevar. Dirígeme si me quieres en El Salvador. O me quieres en Merlin. O me quieres en Virginia. O me quieres en Nicaragua. En Guatemala. Dime, ábrame. Me quieres en Puerto Rico. Entonces yo no te contesta porque estás lejos de la salsa. Y mientras estés lejos de la salsa no vas a poder escuchar la voz de Dios. Pero la salsa arde en fuego para que tú corras. Corre la salsa. Corre la salsa. Corre, corre, corre. Corre la salsa. Y dile. ¡Déjeme aquí! Yo la en medio de la salsa Por eso es que hay muchos ministros que se apartan de Dios Y Dios no lo deja tranquilo A mí me dijo un muchacho Roberto Yo me, me alejé de Dios Yo me aparté de Dios Yo no quiero saber de Dios Pero todos los días a las 4 de la mañana Dios me levanta y siento una inquietud de orar Y siento una inquietud de buscar a Dios Pero yo no quiero saber de Dios ¿Qué es lo que me pasa? Prendo la radio y Dios me habla Por el que está hablando por la radio Y busco la Biblia Oigame, aleluya Es que la salsa llama, Miranda La salsa llama Cuando tú estás lejos de Dios La salsa te llama, oiga Y cuando estás lejos de Dios Que ya no quieres predicar Ven la Biblia en el escritorio Que hace dos meses que no la lees Llena de polvo Y la Biblia como como, como como que la Biblia te habla Y la Biblia te dice Ven, Léeme, léeme Léeme, léeme ¡Hey! acércate al quinto ábreme sacada y aloja! ábreme ábreme léme escudíñame predícame predícame hermano predica predica leve habla de mí porque la salsa te empieza a llamar te empieza a llamar te empieza a llamar Y te empieza a hablar Y te empieza a hablar Y yo le dije El muchacho me dijo mira ¿Por qué Dios no me deja tranquilo? Si yo no quiero saber de Dios Y le dije mira Dios a ti no te va a dejar tranquilo ¿Tú sabes por qué? Porque tú cruzaste la línea Dada a Dios Quédate con los zapatos Mientras estés de la línea para allá pero a la vez que cruce la línea, Dios te va a decir, quita la sandalia. Porque el lugar que tú pises es santo. Quítate todo. Quítate todo. Todo lo, lo que te ata. Todo lo que te amarra al mundo. Quítatelo, quítatelo. Suéltalo, suéltalo. Suéltalo, suéltalo. Y dile, Jehová, aquí estoy. La salsa te llama esta noche y cuando la salsa te llama y tú respondes al llamado tu esposo empieza a darte problemas hay esposos que hacen la vida difícil a las esposas para que busquen de Dios nadie dijo amén que le son de tropiezo y igualmente a las esposas, hay esposas que le son de tropiezo a sus maridos para que busquen de Dios clave la gloria Jehová por eso, cuando te vayas a casar, piénsalo bien. Piénsalo bien y dice, Señor, ¿esta es o no es? Se ponga serio, hermano. Se ponga serio. Lo que estamos hablando es una realidad, mi hermano. Cuando son novios, todo es besito y abrazo, ¿verdad que sí? Y amor, ¿dónde te pongo? Y te traigo chocolate. Y te traigo flores. Cuéntame no a Dios. Y vamos para la iglesia. Y vamos para el ayuno. Y cogiditos de mano, Y pasando de papelito. Yo te quiero. ¿Cuánto adora a Dios? Ajá. Me <ríe> adora a Dios. Y vamos para el ayuno. Y vamos para la vigilia. Y tú dices, ay mami, es que eres tan cristiano. Cuando te puso el anillo en el dedo. Y te casaste y llegaste a tu casa. te Digo, no vamos más pa la para la iglesia. ahora. Por eso, juvenil, señorita y señorito, piense bien, mire bien, escoja, pídale a Dios que escoja por usted. Dígale, Señor, confírmame si esto es tuyo o no es tuyo. Que no vaya a ser que yo, en vez de tener, casarme con una ayuda idónea, me toque una ayuda demonia. Levanta la mano y adora Dios esta noche. todo esto pasa cuando la, tarde, la, la, la salsa está ardiendo y tú te acercas a la salsa cuando tú te acercas a la salsa tú comienzas a ver que las cosas son diferentes y te comienzas a dar cuenta y dices, guau, wow, las cosas como que son no son como yo pensaba porque a la vez que estás cerca de la salsa, hermano comienzas a mirar con los ojos de Dios ¡Aleluya! ¡Aleluya! vamos a salirnos del tema de la salsa que ya usted no está gustando esto Y Moisés miró y dijo, Dios, ¿qué tú quieres que yo haga? Él le dijo, te he escogido a ti y él dijo, a mí. Te he escogido a ti, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué si hay tanta gente que habla mejor que yo? ¿Por qué Dios me tiene que escoger a mí? ¿Cuánto hablaba el Señor? Y Dios, yo te he llamado para que vaya adelante faraón y le diga que deje ir a mi pueblo oh gloria al nombre del Señor y dice la Biblia que Moisés comenzó a altercar con Dios y le dijo yo soy tartamudo no sé hablar y Dios le dijo yo le di la lengua al, al mudo y al que habla yo le di la vista al, al que ve y le hice y también al ciego Amén. yo te voy a usar no temas ve delante faraón de lo que tú tienes en tu mano y le dijo una vara y la tiró al suelo. La vara se convirtió en una serpiente. Le dijo, agárrala, que con esta vara tú harás señales delante del pueblo. Le dijo, Dios, ¿y qué pasa si el pueblo no me cree? ¿Qué pasa si el pueblo no me cree? Porque hay veces que el pastor habla y la gente no quiere creer. Hay veces que se paran el manito de la iglesia y habla y la gente no cree. Y la gente dice, no, es que él es de aquí. Él sabe lo que aquí pasa. Por eso que Dios tiene que traer a Joberto Lugo de Puerto Rico que no sabe nada lo que está pasando para hablarte lo que Dios quiere que tú oigas. Levanta la mano y alaba la gloria a Jehová. Porque no le creas a los de la casa. Y Dios tiene que traer gente de afuera para que tú se puedas creer. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos todavía tienen deseo de pelear con faraón esta noche? Y Dios, levántate y buscaron. buscarón. Levántate en libertad ¿cuántos son libres aquí esta noche? el pueblo de Dios tiene que estar en libertad hermano el pueblo de Dios Dios lo llamó a ser libre el apóstol Pablo dice está pues firme con la libertad con que Cristo los hizo libres y no esté sujeto al yugo de esclavitud vente levantar Gloria a Dios. Miranda, fue un micrófono. Micrófono allá atrás. Gloria a Dios. Vamos. Gloria a Jesús. Pues la silla para acá. Pues la para acá. Siéntate allí. Suelta la Biblia, que faraón no tiene Biblia. <risa> y le dijo, Aarón, no temas, que Jehová estará con nosotros. Dale la mano a tu hermano y dile, hermano, no temas, Jehová estará contigo. Que hermano, no temas, Jehová estará contigo. Jehová estará contigo. Y dice la Biblia que fueron Éxodo capítulo 5, verso 1. Fueron delante, ven, sígueme, avanza. Fueron delante faraón. Y se pararon delante faraón. Y Moisés miró al faraón. Y le dijo faraón, así, di, di, di, di, di, di, di. Dice Jehová. Deja ir a mi pueblo. Pues, pues, pueblo. Y faraón lo miró y dijo, ¿y quién es este? Y le digo, Aarón, ayúdame aquí. Mira al faraón y dile, faraón. Faraón. Faraón. Faraón. Así dice Jehová. Así dice Jehová. lo señalo con la vara. Así dice Jehová. Deja ir a mi pueblo. Deja ir a mi pueblo. Para que me hagan fiesta. Para que me hagan fiesta. En el desierto. En el desierto. Va para la madre adoro a Dios. Hermano, a Faraón tienes que hablarle con autoridad. puedes poner a llorar a la frente de Faraón Y Faraón miró a Moisés Y miró a Aarón Y le dijo El pueblo no se va El pueblo no se va Ay, ya, Vente Aarón, vente Vente aquí Y se fueron de rodillas y Moisés dijo, Señor, pero tú me mandas a donde faraón y faraón no me quiere dejar ir. Hermano, ¿sabes qué? Que faraón es el gigante que nunca te quiere dejar ir. Por eso es que no puedes orar. Por eso es que pasan semana y semana y no puedes ayunar y no puedes buscar a Dios y no puedes estar tranquilo. Porque es que faraón te tiene atado. Y necesitas liberación. Wow, Jesús. Y Faraón no se rinde así de fácil. Oígame. Y levantaron las manos al cielo. Jehová, que tú quieres? Jehová le dijo: Levántate y vete donde Faraón. Que yo estoy contigo. Vete, Aarón. Vamos a vez donde Faraón. Hoy oh, se pararon. Y le dieron Faraón. Así dice Jehová: Si no dejas ir al pueblo, vendrán tinieblas. Sobre toda la tierra de Egipto. Y vinieron las tinieblas y Faraón miró por la ventana Y vio que todo estaba oscuro Y miró a Moisés y le dijo otra vez el, Mi pueblo No se va Levanta la mano y adora Dios Ay, Faraón no se rinde Faraón no se rinde Ay, ay, ay Pero vamos otra vez a orar, ¿Y sabe por qué? Porque el cristiano cuando tiene problemas Lo llama al 1-900 Y a la línea psíquica, cuando tiene problemas Se va de rodillas, se va de rodillas Se va de rodillas Y clama a Jehová clama hermano clama clama Dios clama clama Dios el Yarón que Jehová me dio palabra ¿no? faraón. así dice Jehová ahora vendrá sobre la tierra de Egipto ahora vendrá sobre la tierra de Egipto oh vendrá una plaga de piojos sobre la tierra de Egipto y Aarón golpeó el polvo golpeó el polvo y se desató el polvo y se convirtieron en piojo y faraón empezó a hacer así oh Cuántos adoran a Dios Y miró faraón y dijo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto, esto es obra de Dios Pero faraón miró Y le dijo a Moisés Aunque haya viejo El pueblo no se va Aunque haya viejo pueblo... Espérate El pueblo no se va Levanta la mano y adoro a Dios El pueblo no se va El pueblo no se va El pueblo no se va El pueblo no se va ¿sabes qué, Fremba? Que Faraón ha dicho que la juventud de la vida no se va. Pero yo vine aquí a decirle a Faraón que él tiene que soltar la juventud: que la juventud es de Cristo, la juventud es de Cristo, es de Cristo, la juventud es de Cristo. ¡Faraón! ¡Deja ir a mi pueblo! ¡Sama! No me mira así que yo no bajé de otro planeta. Levanta la mano, adoro Dios cosecha, dañó la cebada oh, dañó el lino y dice la Biblia que lo único que no dañó fue el trigo amén, porque estaba todavía nuevo. pero dice la Biblia que mientras en Egipto llovía fuego en la tierra de Gosén, no pasaba nada porque ahí estaba el pueblo de Dios levantó la mano y alaba la gloria de Jehová porque la Biblia dice que Jehová no, da, no, eh, no, no, no pagará al justo amén, como al impío claramente dice el profeta que el justo no perecerá con el impío Faraón, ahora moría todo el ganado de Egipto. Y murieron las vacas, murieron las ovejas, murieron los camellos. Y Faraón dijo, mi pueblo no será... Sé. Óigame, y ya Faraón estaba, mire, ya Moisés estaba cansadito, ¿sabes? Ya Moisés estaba cansadito y Moisés decía, que se cree este Faraón? Él no sabe con quién se está metiendo. Hay gente que se levantan contra la iglesia. Y no saben el peligro que corre su vida. Porque por la iglesia no pelea a los hombres, pelea al Dios del cielo. ¿Cuántos dicen amén? Seguimos, hermano, seguimos. Faraón, así dice Jehová. Ahora las aguas se convertirán en sangre. Se convirtieron la, las aguas en sangre. Y Faraón fue a beber agua y cuando fue a beber el agua, miró que lo que tenía era un vaso de sangre y Faraón miró a Moisés y le dijo aunque haya sangre, el pueblo no se va aunque haya sangre, el pueblo no se va hermano, ¿sabes qué? que Faraón ha atado tu vida Faraón te ha atado de una manera en que te vas de rodillas, está cinco minutos y le dice, pastor, pero es que no encuentro que más orar es que no hay más nada que orar cinco minutos ya No. ¿Hay por qué orar? Cuando, mire, cuando estén cinco minutos y, y ya no tengas que más decir, ora por Roberto Lugo, levanta la mano y adora a Dios. Claro que hay por qué orar. Lo que pasa es que Faraón te turba la mente para que no ores. Y esa noche te llaman y te dicen, queremos que venga a predicar a mi iglesia. Y tú le dices, está bien, voy para tu iglesia. Y Faraón te dice, ¿cómo? Que vas a predicar, pues esta noche te hago la vida imposible en tu casa para que llegues al culto atribulado y sin deseo de predicar. Así es que se mueve el Faraón. Levanta las manos y adoras a Dios. Y Dios se mueve en tu vida. Y Dios se glorifica. Oiga. Y de momento viene el Faraón y te puso un pensamiento y se te cortó la bendición. ¿Verdad que te ha pasado? Amén. Qué bueno por los que son sinceros. Amén. Y de momento vino un pensamiento Y te arrancó y se te perdió la bendición Y Faraón dijo Búsqueme Vente Ahora yo le digo Faraón manda a buscar a uno de sus servidores Y le digo Ven aquí ahora Vente muchacho ven. Le búsqueme ahora bájate aquí bájate aquí con esta del colbata bájate las manos júntate las manos ahí eso es y ahora faraón le dijo hazle la carga más pesada Ahora que no, no le den el, el, la paja, que tengas que irlo a buscar tú. Porque mira hermano, cuando tú le haces la guerra a faraón, faraón en vez de soltarte, te aprieta más y te amarra más. Y te amarra más. Y faraón dice tú no te vas. Y faraón dice tú eres mío. Pero levanta la mano y digo yo soy de Cristo, faraón. Faraón, yo no soy tuyo. Yo no soy tuyo, faraón, yo soy de Jesús. Llévatelo, llévatelo, llévatela. Llévatela para atrás amarrado. Llévatela ya amarrado. Oh, hermano, ¿sabe qué? Roger, cuando, cuando le, le decidimos hacerle guerra a Faraón, y mucha gente pierde la visión. Y que dice, pastor, ¿por qué tanta oración? ¿Por qué tanto ayuno? Mire, pastor, desde que comenzó la campaña de oración, yo no he tenido más que problemas en mi casa. Porque es que cuando tú le haces la guerra a Faraón, Faraón te aprieta y te aprieta y te amarra y te amarra y te amarra. Y Faraón te dice: Tú no te vas, tú no te vas. Pero aquí llegó Moisés, aleluya. ¿Cuántos adoran a Dios? Aquí llegó Moisés, llegó el Espíritu Santo a decirle a Faraón: Deja ir a mi pueblo, deja ir a mi pueblo, deja ir a mi pueblo. Aleluya. Y le dijeron: Moisés, deja de estar peleando con Faraón, que ahora nos hizo la carga no se tranquiliza, a los demonios se le cae arriba como el que apaga fuego Y dice, diablo, ¡fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! Dale la mano a tu hermano y dile, dile a Faraón que te deje ir Dile a Faraón que te deje ir Dile a Faraón que te deje ir. ir Saca la mano del la... Los amigos, tus amigos que están aquí conmigo en esta noche, Faraón también tiene tu vida atada. No salgas de aquí con Faraón, sal de aquí con Jesucristo. ¡Sí! ¿Sabe qué sucedió? Que Moisés se fue delante de Dios y le dijo: Dios, Faraón en vez de soltarnos nos apretó más la carga. Ellos te dicen, ¿cómo? ¿Que volviste a coger para presidente? ¿No te bastó con los problemas que tuviste el año pasado? ¿Y te volviste a postular otra vez para presidente? Pues este año prepárate que te voy a hacer la vida más difícil todavía. Que si el año pasado te critiqué, ahora te critico más. Pero oh, así es que opera, opera faraón. Así es que opera Faraón. Cuando tú quieres libertad, Faraón se, se enoja y empieza a tirarte carga. Y empieza a tirarte carga. Y empieza a tirarte carga. Y empieza a tirarte carga. Pero aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí, dijo el salmista. Adora la gloria de Jehová. Aarón, Jehová me declaró y me dijo que el hijo del Faraón va a morir. Le dieron Faraón. Tú no has querido escuchar la voz de Dios. Por lo tanto, así dice Jehová. Esos son los profetas de verdad. Los que dicen así dice el Señor, y lo que dice pasa. Dice amén. Todos esos profetas, huichihuachas, que hay por ahí. Que dicen así, dice Jehová, cuando Jehová no ha dicho nada. Los profetas de Dios de verdad Así dijo Jehová Mañana se muere tu hijo ¿Sabe qué pasó? Que Moisés se fue A clamar a Dios Comenzó a orar Comenzó a pedirle a Dios Dios le dio Pon sangre en los dictadores de mi pueblo que hoy pasa el ángel de la muerte. Se mueren los primogénitos. Murieron los primogénitos de Egipto. Y Faraón se puso de pie. Ponte de pie, Faraón. Y dijo Moisés. Moisés. Ven a mi presencia. Ven a mi presencia. Y Moisés vino de la presencia de Faraón. Y le dijo, Faraón, ¿qué te sucede? Y Faraón le dijo, mi hijo se murió. Mi hijo se murió. Fui a la cama. Y, y lo encontré muerto. Mira, Moisés, Mira, Moisés. Busca, tu busca tu pueblo. Vente, tráeme, tráeme, tráeme mi pueblo. Tráemelo, tráeme, Búscalo, búscalo. Tráeme, lo para, para acá. Llévatelo, adora, para acá. Adora, adora, adora, adora, Dios, adora, adora, pueblo, Dios, adora, adora, adora, adora, adora, adora, adora, Pueblo, adora a Dios adora, Dios, a Dios, adora a Dios. Oh, oh, levanta la mano, muchachos. Oh, oh, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Tú eres libre. Tú eres libre. Tú eres libre. Tú eres libre. Tú eres libre. libre. Adore, levanta la mano, levanta la mano. Levanta la mano. Súbete, súbete donde es Faraón. Dile al faraón, dile que se vayan. no, no, tú le vas a decir al faraón, dile a faraón, dile a faraón, dile al pueblo que se vaya, dile al pueblo que se vaya, faraón, repite, faraón, que se vaya el pueblo, faraón, tú te creías que eras más fuerte que Dios, pero tú no puedes con Dios, Dios es más fuerte que tú, que se vaya el pueblo. Que se vaya el pueblo, que se vaya, eso soca, ¡Que, que se vaya, que se vaya, ¡Papá! ¡Siento el fuego! se que se vaya, que se se y faraón dijo Moisés, ¿Moisé? agarra a tu pueblo, agarra a tu pueblo y váyase y váyanse, Yo peleé con Jehová, yo, yo, yo peleé con Jehová. con Jehová. Pero Jehová fue más fuerte que pero yo. Jehová fue más fuerte que yo. Yo quería vencer a Jehová. Yo quería vencer a Jehová. Pero no lo vencí. Pero no lo vencí. Jehová tiene poder. Jehová tiene poder. Jehová tiene poder. Jehová tiene poder. Y le pongo que se vaya. Y del pueblo que se vaya. Que se vaya. Que se vaya. Que se vaya. Ustedes Son libres. ¿Ustedes son libres. libres. Libre. Son libres. Son libres. Son libres. Son libres. ¿Son libres? Ah. son libres. Son libres. Ah. Son libres. Am votes, son libres. Son libres. Son libres. Son libres. Son libres hace la vida difícil pero cuando el diablo te haga la vida difícil ponte bravo ajustate bien y hazle frente a faraón aquí pueden pasar dos cosas o te vas tú o se va faraón no puede pasar más nada pero en esta noche nos vamos para la Tierra Prometida. <risa> Moisés, ya yo no puedo más con ustedes. Moisés, ya yo no puedo más con ustedes. Tu Dios es verdadero. Tu Dios es verdadero. Jehová tiene el poder. Jehová tiene el poder. Jehová tiene el poder. Jehová tiene el poder. Váyanse. Váyanse. Váyanse. Ven el libre, muchachos. Eres libre. Aarón, eres libre. Váyanse. Vete adorando a Dios, vete adorando a Dios. Él, él, él es libre, Váyanse. él es libre. Vete adorando a Dios. Vete adorando, a Dios. vete adorando a Dios. Vete adorando a Dios. Vete adorando a Dios. Araón. Jehová es nuestro Dios. Por lo tanto, aunque tú nos aprietes, aunque tú nos amarres, tarde o temprano, nuestro Dios nos va a ser libre. Dale un aplauso a Cristo, dale un aplauso a Jesús, dale un aplauso a Jesús esta noche. Bien fuerte, bien fuerte, bien fuerte. hermano levanta las manos conmigo y di conmigo faraón deja ir a mi pueblo así dice Jehová deja ir a mi pueblo que se vaya el pueblo que se vaya el pueblo soy libre Mira, hermano, yo no puedo creer, no puedo creer, no puedo pensar que usted me va a decir a mí, usted que lleva 20 años aquí, que lleva 30 años aquí, lleva el tiempo que lleva aquí, tanto tiempo que lleva aquí, y que tú vas a seguir permitiéndole a la Faraón que domine tu vida. ¿Eh? Tú vas a permitir que Faraón siga destruyendo tu casa. Tú vas a permitir que Faraón siga destruyendo tu matrimonio. Jehová marcha en la tormenta. Y el pueblo tenía que ser libre. Faraón ata muchas vidas aquí en esta noche. El puertorriqueño dice que recordar es vivir. El cristiano dice recordar es morir. Porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todo es hecho nuevo.